Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a aprender a hacer una tabla de amortización para programar lo que es el ahorro o la inversión, la tabla es la misma, lo único es que en el ahorro la tasa es fija y en la inversión la tasa es variable. Ahora bien, sabemos que esto significa el futuro de una anualidad vencida, ¿no? o el valor final que resultaría si empezamos a sumar todos los valores que estamos colocando en nuestra inversión o en nuestro ahorro matemáticamente pues sabemos que eso es con el valor futuro de la anualidad o la función de anualidad respecto a un valor futuro que tengamos. Miremos cada uno de los casos. Tenemos aquí un ejemplo del valor futuro. Dice que si ahorro 200 mil pesos cada fin de mes durante un año en una cuenta de ahorros que pague el 0.5% mensual, ¿cuánto dinero tendré ahorrado al final de los 12 meses? De acuerdo con la ecuación si lo hacemos, por supuesto, con Excel nos quedaría de esta forma. Recuerden que esta es la forma de enviar un número elevado a. Por supuesto, eh, siempre nos va a elevar el número que esté más cercano y lo demás lo va a dejar abajo. Entonces el menos uno queda abajo tal y como aparece acá. En Excel, esto lo haríamos con la función bf de Excel. Abrimos paréntesis, colocamos los datos, la tasa de interés es la primera que nos pide, Luego nos pide NPER, sabemos que es un año, o sea que son 12 meses. TASA y NPER deben estar en los mismos periodos. Luego nos pide el valor del pago, el valor del pago serían los 200 mil pesos. Lo voy a poner en negativo, dado que Excel, recuerden que siempre nos va a cuadrar los flujos de caja. Y valor actual. Bueno, vamos a suponer que está en cero, o si tenemos algo ahorrado colocamos punto y coma y el valor que tengamos ahorrado. Yo lo voy a dejar en cero, así que voy a cerrar ahí la formulación. Y miren que nos da el mismo resultado, ya sea con la fórmula de la anualidad o con BF de Excel. Ahora miremos cómo sacar el valor de la anualidad y cómo programarla dentro de una tabla de amortización. Tenemos aquí en n van a estar los periodos, son 12 meses, y en cuota vamos a programar lo que es cada uno de los pagos. ¿Cómo quedaría el pago? Abrimos paréntesis. La tasa de interés, que como va a ser variable, la estoy fijando en un valor, aparte no la estoy dejando, perdón, fija, como lo hacíamos en el crédito. Vamos a colocar aquí, sabemos que es a 12 meses el INIPER, y voy a empezar a irle restando el periodo anterior para poder mantener móvil ese pago si cambiamos las tasas. Luego nos pide el saldo anterior, vamos a empezarlo en cero, pero lo vamos a dejar programado para irlo variando, y sabemos que al final queremos tener los 12 millones. Como Excel siempre nos hace un flujito de caja, pues esos 12 millones los coloqué con un valor en negativo. Bajo la programación inicial, esa sería entonces nuestra cuota. El interés siempre va a ser saldo anterior por la tasa de interés. En este caso nos la fijamos dado que es móvil. El abono va a ser cuota más el interés, porque aquí nuestro interés va a favor. En el crédito era menos, porque el interés iba en contra, aquí va a favor. Y saldo, pues va a ser saldo anterior más el abono a capital. Es decir, respecto al crédito, lo único que permanece igual es la tasa de interés. Y con esta información vamos a mandar todos los datos hacia abajo. Miren que aquí nos sale al final que después del mes 12 el saldo van a ser 12 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa si inicialmente tuviésemos 5 millones de pesos ahorrados? o invertidos, pues entonces la cuota puede ser de mil, bajaría, ¿no? Lo mismo podemos jugar con ese saldo, no tengo 3 millones, miren que la cuota inmediatamente cae, ¿qué pasa si no es un ahorro donde nuestra tasa es fija, sino una inversión? Y supongamos entonces que en el mes 3 vamos a tener una tasa del 0.5% y que por acá en este mes la tasa sube al 1.2%, miren que automáticamente las cuotas de lo que tengo que ahorrar se cuadran para que al final de todos modos tenga mis 12 millones de pesos entonces pues esta es la forma más efectiva para cuadrar nuestra tabla y mantener al día de cuánto debo ahorrar en este periodo para lograr mi objetivo al final que puede ser no solamente el mes 12 no podría ser cualquier x cantidad de periodo solamente le colocamos aquí en efecto, de cuántos periodos quiero eh, mi ahorro o mi inversión.